Bueno amigos, como os prometí en el último vídeo, esta es la casa que encontré abandonada en el bosque. Pero no sé cómo catalogarla, si sí como chalet, como si finca o como mansión, veréis que tiene un enorme bosque lleno de pinos que De los propietarios, no sé si están vivos o si están muertos. No sé nada de ellos, pero hace muchos años que está sin este terreno. Os voy a enseñar la entrada porque es bastante, tiene pinta de terrorífica, misteriosa. No sé si recordaréis la mansión de los monsters. Fijaos. ...yo creo que es igualita... ...un poco... ...terrorífica... ...bueno... ...no creo que haga, haga... falta hacer muchos comentarios sobre lo que... ...os estoy enseñando... ...más adelante os... ...iré haciendo más... ...lo que hay una cosa que me extraña... ...abajo hay una casa... Que creo que vive gente. No sé si son los guardas. Ahora me voy de averiguarlo. Y hay otra casa en ruinas al lado. Mirad esto. Está todo... Hace muchos años que... No pasa nadie por aquí, como podéis ver. Está cerrado. Está cerrado. Esto no lo recoge nadie. Tiene muchos años esta casa. Por aquí abajo pasa un río, no sé si lo podéis escuchar. Una escalera de, de dos metros y medio. Aquí Igual es que ha querido entrar alguien ya aquí. Yo creo que la han dejado aquí para entrar dentro de la casa. Vamos a ver qué hay por aquí. Pero aquí abajo pasa el río no sé si lo escucháis la verdad es que tiene unas vistas maravillosas pero un poco terrorífica es la casa yo solo aquí no me no tendría huevos a venir por la noche hay una puerta trasera de verano supongo esto para hacer cochinillos o es pues un horno de pan esto una casa ¿Veis? Aquí abajo hay una casa Y hay una luz encendida Ahora iré a ver si hay alguien aquí Quiero hacer mucho ruido por si son los guardas de, de la finca esta. Voy a, ser, a ver, a ser que me descubran o llamen a la policía. ¿Veis? Eh? Aquí hay, allí hay una casa en ruinas. A ir, a, ir a, a grabarla. Y aquí hay como una mesa redonda que parece la, de, la del rey Arturo, la de las películas. Qué cosas más misteriosas en estos lugares, una mesa así sin... ...hacen la matanza de los... ...de los cerdos... ...los de huellan aquí... ...esto será para limpiar todo... Allá hay, ...por allí bajaré también... ...no sé qué tiene... ...tiene que haber algo, algo por allí... ...por ese camino... ...y esto si os digo la verdad... No sé qué es este monolito. Este es otro misterio que no sé para qué sirve esto. hay otra entrada? ¡Mira! ¡Ostras! Otra casa abandonada. ¡Mirad! Ahí enfrente. Esa será la próxima casa que grave. Tiene pinta de estar todo cerrado. Seguro que está abandonada. Vamos a ver a esta casa en ruina que hay por ahí. Veis, aquí hay un camino, ahí hay el reo, y aquí hay un camino que va para abajo, ¿no? que tiene que ser el de la casa. Y creo que son los guardas en la casa esta. más de 50 años aquí. ¿Veis cómo está? Tiene... Mira, si ha crecido un árbol dentro de la casa, imaginaos si yo... Han abandonado esto. Yo creo que esto es aquí donde estaban los cerdos, las gallinas, los patos, o todo, todo lo que tuvieran es para guardar los animales esto. go ahead. Esto es muy moderno, ese grifo ahí, eso es. No veo demasiado moderno esto, no lo comprendo, esto es un poco misterioso. esa casa de ahí iré a grabar el próximo vídeo veis no no puedo entrar dentro de la casa todas las ventanas y puertas tienen rejas de hierro Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, hasta la próxima.